Los regidores del cabildo local se reunieron hoy a puerta cerrada para tratar el tema de un audio que circula en los medios de comunicación donde se escucha a un regidor del Partido Revolucionario Dominicano extorsionando a un ingeniero para aprobarle un proyecto. Los detalles de esta reunión fueron ofrecidos por Miguel Ángel Díaz Alejo, presidente de la sala capitular. Quisieron ser testigos en la sesión ordinaria del consejo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 que se a fondo en este caso, porque eh, el que está involucrado en ese caso tiene que responder a los, a los hechos en la justicia a la justicia de San Francisco Macorís. No es justo precisamente que estemos seguro en este caso, porque todos no somos iguales. Cada cual tuya, yo, yo siempre he actuado con transparencia y equidad en el ayuntamiento de San Francisco Macorís. Si yo tengo que hacer la que lo haga él. Sabe bien que los hechos lo va a juzgar, la historia lo va a juzgar. De manera que.